Code Unknown. En las profundidades del núcleo se encontraba un misterioso. Creí que este código había sido borrado por Adrián y Adam. Sin duda un poder peligroso. Pero... Se trata de la resurrección de mi especie. No puedo permitirme ser quisquillosa. Cuando deshabilité el bloqueo de seguridad y lo instalé en mí, sentí inmediatamente el poder construyéndose y recorriendo mis circuitos. Tal como esperaba, un poder increíble. Luego, me di cuenta que el código de maniobras aéreas desapareció. ¿Por qué? Debo ser un error, ¿cierto? Que una programación tan básica desapareciera es... No, esto no puede ser un error. Yo... No me equivoqué. Esto es... Esta es la decisión correcta. Ahora, poner a prueba las capacidades del nuevo código. Con este increíble poder, el reino Nazod será reconstruido. Todo funciona a la perfección. Continuando con el viaje para reconstruir mi imperio, un mensaje de error sin sentido aparecía constantemente. Molestándome. No hay ningún fallo en el sistema. Convertiré todos estos valores en éxito. Construyendo Cold Fails. ¿Ves? Todo tan perfecto, como siempre. En mí no hay espacio para ninguna clase de fallo. Todo en mí será perfecto y correcto. Porque yo lo amerito. ¿Estoy equivocada? Interesante. Desde luego, un comentario gracioso Soy la reina perfecta, soy la reina de los nazos Si te rehúsas a mis ideales, tú... Deberías desaparecer Una vida de fantasía no tiene nada de malo Soy la reina de la extinción Quienes se atrevan a negarlo serán asesinados sin piedad Tú eres el único horror aquí ese es mi veredicto.